Para mi casa y ahí en el encuentro de 24 de, de abril salí como cuatro atacadores, pero yo no lo pude conocer muy rápido y yo me entraron a tiro y así llegué a mi casa. ¿Qué te dijeron ellos? No, y no me dijeron nada, yo me saliendo de la nada y me entraron a tiro y no. ¿Eso fue donde entonces? Y de 24 de abril. ¿A qué hora más o menos peso yo? Eso fue como a las 12 y media 12 y media de la noche. ¿Qué tipo de motor tú? Un no feni negro. ¿Que lo llevaron? No, no yo, me, yo me fui herido y llegué a mi casa. Me desmayé O sea, ellos te mandaron a detener y tú no lo hiciste. No, ellos no dijeron nada, Yo simplemente me salían de frente. Tan, tan, tan, tan. Y yo a velocidad que, que iba, no pude pararme ni nada, lo que hice fue que seguí. Pero dime algo, Junior. ¿Tú crees que fue algún tipo, tú tenías algún tipo de problema con alguien? No, no, gracias a Dios con nadie. Así que.. Gente. ¿Qué tú haces, viejo? ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo pintura de casa. No, no, no. ¿Cuántos eran negros? No, Tres o cuatro. ¿Dónde tú vives? Cristo Rey Cay. ¿Tu nombre completo? Y yo soy Feli Mejía.